Llegar a un lugar nuevo no es fácil, quieres encajar y al mismo tiempo es tu propia cultura, tus raíces, lo que te mantiene segura. Supongo que para el que te recibe tampoco es fácil, a veces no sabe cómo reaccionar, se hace preguntas... ¿Vais a subir?